Armónicos versus transitorios. Es común confundir eventos transitorios con armónicos. Un transitorio es un fenómeno de alta frecuencia que se presenta en un periodo de tiempo muy corto. Estas frecuencias no son armónicos, puesto que no se presentan en estado estacionario, y su frecuencia no tiene ninguna relación con la frecuencia fundamental. 1. No. Los armónicos son fenómenos de estado estacionario, son periódicos y sus frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. La distorsión provocada por los armónicos se presenta de forma permanente o por un periodo de tiempo prolongado. Los transitorios usualmente se atenúan en un periodo de tiempo corto, típicamente en un par de ciclos de la frecuencia del sistema. Por lo tanto, los dos fenómenos no deben ser confundidos.